José Antonio Camilo, de 23 años de edad, resultó herido la noche del domingo, cuando desconocidos lo despojaron de una motocicleta. Hecho ocurrido en la comunidad El Aguacate, de este municipio de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. ¿En qué andaba, en qué En un feni negro. ¿Te lo quitaron? Claro. ¿Cuánto disparos? Yo no, sabe, no me doy cuenta cuánto dispararon. ¿Cuánto eran ¿Cómo...? Como a las 9 y media las 10. ¿Cuánto eran? Dos. ¿Qué te quitaron? Un feni negro. Me siguen tirando tiros, pero yo me, me le mandé. En, en, en el aguacate. Bueno, me dijo. Dice Antonio, Camillo. 23 años. Mi amor, desde que de donde tú saliste del lugar donde no te encontraba, ¿tú no. sentiste que no. venían persiliados? No. Ellos salieron de. Ellos salieron de un cañoncito. Y me mandaba. ¿Y se ha una vez y me pega y me tiraba. No, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. ¿El venía de allá para acá? ¿Era o era que venía? Ok. Él venía de allá para acá. Entonces en el callejoncito de la vera de Silvestre, ahí, donde está el coso que hicieron ahí. ¿En, qué sector? ¿En el aguacate. Ahí fue que ellos le salieron de un proto, de un callejón. Él dice que se le pegaron, entonces cuando se le pegaron... Ellos le dispararon, lo disparo a él. Entonces la muchacha, ellos la traían a encañonar. Entonces, cuando le encañonaron, que él se tiró del motor, él se mandó, entonces ellos le siguieron tirando. Entonces el otro muchacho se mandó. Y la joven. Se quedó ahí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.